Hola simbióticos y simbióticas, bienvenidos a la tienda. En esta ocasión voy a tratar de ayudaros con la elección de vuestra futura fuente. Tenemos tres modelos distintos y vamos a ver en este vídeo diferencias y características de cada uno de ellos. En vídeo anterior os explico la importancia de que vuestra mascota beba agua de calidad a través de estas fuentes. Si aún no habéis visto el vídeo, podéis pinchar en este enlace y lo podréis ver. Utilicé precisamente este modelo como ejemplo. Aquí tenemos el modelo de fuente Duo String, se llama en este caso. Es un modelo de fuente, desde mi punto de vista, enfocado más a, a perritos pequeñitos o gatitos. ¿vale? Es una fuente que es más bajita, la cual pues, cachorritos, gatitos pequeños, pues pueden acceder más al compartimento de aquí, que es donde está el recipiente en el que pueden beber. ¿vale? Eh, es una fuente silenciosa, hay que decirlo. Tiene una capacidad de un litro y también lleva su, su filtro de carbón. La podemos ab abrir para que veáis... Donde lleva el filtro, en este caso se puede ver aquí, su filtro de carbón, la fuente, la bomba de impulsión y bueno el chorro que, que este va conectado con, con este tubito que es el que hace que salga el caño del agua. ¿vale? Este es un modelo distinto a los anteriores, es un modelo que su diseño va más enfocado a la decoración, aparte de que tu mascota pueda beber agua de, de cualquier sitio en todo el círculo que vemos, pues también a, como decoración nos sirve, ¿vale? lo ponemos en, en el salón, lo podemos poner en el pasillo y también decora. ¿vale? En este caso es un modelo que es cerámico en, en lugar de plástico como es en los modelos anteriores que os hemos enseñado y es una fuente con una capacidad de casi un litro. Es algo más pequeño, pero también le puedes añadir agua directamente por aquí arriba, funcionando, en cualquier momento le echas agua y listo. Se puede lavar en, en lavavajillas, a diferencia de las otras que son de plástico, este modelo se desmonta es la parte superior y el plato de abajo por otra, lo metemos en el lavavajillas y, y listo. La limpieza no nos cuestaría trabajo. Aprovecho rápidamente para decir que también existen unos armamenteles como este, como este otro que tenemos aquí, que nos permiten que nuestro perro, nuestro gato, no ensucie en el suelo cuando bebe Normalmente, pues empiezan a beber, caen gotas y luego con las patas ellos lo, lo van vertiendo por, todo, por toda la habitación. En este caso, con los agamanteles, tendríamos el, el problema resuelto. También quiero resolver, aprovecho este vídeo para resolver alguna duda, eh, han venido algunos clientes y me han preguntado cosas como por ejemplo el cambio del carbón, pues el tema del carbón activo, los cambios que hay que hacer de los filtros son de 2 a cuatro meses en función del número de mascotas que tengas, las veces que limpies tu fuente, todo eso influye, entonces pues bueno, hay un tiempo entre dos y cuatro, cuatro meses. Limpieza. ¿Cómo debemos limpiar las fuentes? El carbón nunca debemos limpiarlo con ningún producto químico, el carbón siempre se tiene que limpiar con agua. El recipiente. Ya sea plástico o sea cerámico, se puede utilizar alguna gotita de lejía, alguna gotita de, de mistol, pero enjuagar bien bien y nunca limpiemos el filtro. En ocasiones la fuente puede echar poca agua incluso hasta llegar a pararse. Eso puede ser por el motivo de que tenga poca agua. Simplemente rellenando el nivel al máximo se debe solucionar el problema. ¿Al tener una fuente mi perro va a ir directamente a beber? Pues en algunos casos sí. En otros casos no, para los perros o los gatos que tengan miedo a acercarse, se sientan inseguros al ver ahí un objeto puesto echando agua, pues bueno, lo tenemos que hacer mediante chuches o con algún juguete, con algo que les guste, acercándoselo y positivizando el acercamiento a la fuente. Poco a poco, vuestro perro o vuestro gato se irá acercando hasta llegar a beber. Gracias por ver el vídeo, espero que os haya ayudado con la elección de vuestra futura fuente y os haya resuelto todas las dudas. Si es así, os ha gustado el vídeo, darle a me gusta, suscribiros al canal y si aún os queda alguna duda, poner un comentario y rápidamente lo resolveremos. Adiós.